Ya muchas personas están decorando para esta temporada de fiestas y la comisión quiere que, que estas fiestas sean divertidas para todas las personas, pero ante todo seguras. Eh, desafortunadamente unas 240 personas eh, fueron tratadas en salas de emergencia el año pasado por lesiones relacionadas a, a decorar en esta temporada de fiestas. La mayoría de las lesiones fueron laceraciones, caídas. Eh, y lesiones a la espalda. Eh, incluso tres personas murieron por, por caídas de escaleras. Los árboles navideños eh, estuvieron vinculados a aproximadamente 100 incendios, 10 muertes y... y pérdidas por daños a la propiedad de aproximadamente 16 millones de dólares. Por eso es muy importante tomar las precauciones necesarias con los árboles de Navidad. Al comprar un árbol de Navidad natural, es importante verificar que esté fresco. Un árbol de Navidad fresco eh, tiene resina en la parte de abajo del tronco, eh, las agujas no son fáciles de doblar y al golpear el árbol de Navidad contra el piso no se desprenden muchas, eh, muchas agujas. Al colocar las decoraciones, si hay niños eh, pequeños en el hogar, es muy importante asegurarse que no tenga piezas pequeñas porque presentan un riesgo de asfixia para niños pequeños. Y también eh, con las velas, nunca hay que dejar una vela desatendida.